Mi nombre es Cristo León, cofundador de Ejecutivos Innovadores. Hubo un tiempo en el que tener una enciclopedia en casa era símbolo de estatus y conocimiento. Solo algunos podían darse el lujo de adquirir una enciclopedia. Hoy en día tenemos Google. En el 2013 la humanidad había creado 5 exabytes de información. En el 2011 generamos esa misma cantidad en dos días. Hoy en día Google tiene espacio para almacenar 15 exabytes. El problema no es la escasez de conocimiento, el problema es que no tenemos el tiempo para leer todo lo que se escribe y encontrar las gotas de sabiduría que me permitan desarrollarme eficaz y eficientemente. El problema en Latinoamérica es más simple, no sabemos compartir. Cuando encontramos información valiosa para mi empresa, por lo general no la compartimos. En México, de acuerdo al estudio de Inegi a propósito del Día Mundial de Internet, de 120 millones de mexicanos, 46 millones son usuarios de Internet. Entre los usos más comunes que le dan el Internet son para obtener información y para comunicarse. Desarrollamos nuestra idea de producto basándonos principalmente en la necesidad básica de compartir conocimiento valioso. Nosotros creemos que todos los ejecutivos innovadores del mundo pueden compartir su conocimiento a través de frases célebres que les permitan motivar a su capital humano de manera sencilla y accesible. Para lograr esto, hemos creado la página de Facebook Ejecutivos Innovadores, con el objetivo de generar una comunidad de co-creación colectiva. Nuestro producto es muy simple, una postal, una frase, una historia, pues sabemos que cuando las historias se comparten generan atención y estas a su vez nos llevan a la acción. En Ejecutivos Innovadores estamos compartiendo creatividad innovadora. Únete a nuestra comunidad y podrás recibir de manera gratuita frases enfocadas a desarrollar al ejecutivo innovador que llevas dentro. ¿Qué ganas tú con esto? Encontrar otros individuos quienes como tú son proactivos, sin miedo al cambio y con un gran sentido de las ventajas que ofrece Social Media. ¿Qué gana tu empresa? Frases útiles y motivacionales para desarrollar a su capital humano. ¿Qué ganamos nosotros? Con las frases que creemos de manera colaborativa, compilaremos una serie de productos impresos que serán comercializados con un grupo de consumidores que ya estén familiarizados con la marca. ¿Qué estás esperando? Únete a nuestra comunidad de Ejecutivos Innovadores y ayúdanos a desarrollar el capital intelectual de habla hispana. Búscanos en Facebook como Ejecutivos Innovadores.